Corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados El destino es muy cruel, a veces hemos perdido y mucho Y con creces pasar tiempo despacio en mi mente Hoy ya nada me parece diferente, veo perderse tantas oportunidades para darle a la vida realidades. Pasan los días y pasan los años y de pronto la vida te hace daño. Te preguntas por qué cosas han pasado provocando que no estés más a mi lado. Tu corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados. El destino es muy cruel a veces Hemos perdido y mucho y con creces Ahora eres una estrella fugaz Yo te busco aunque sé dónde estás Estoy soñando y creo que voy a llegar Una brisa de amor me impulsa a soñar Y sueño que tu piel me conquista y sueño que te tengo a la vista y veo que estás durmiendo a mi lado pero no es cierto, vivo un sueño desplazado tu corazón y mi corazón andan perdidos y equivocados el destino es muy cruel a veces hemos perdido y mucho y con crece Pa pa pa, papá, papá, ya, ya, ya, ay, ay, ay, ay, ay, sueño que tu piel me conquistaste.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 Gracias.